Hola mis guachos locos, aquí Giro, y vengo con la nueva, suculentosa, ricolina, y sensual parte 5D. ¿Qué hubiera pasado si Naruto era un Ushua? Espero que la disfruten, y si es así dejen su like dedito arriba, compartan para que los videos lleguen a todos los rincones de la galaxia, suscríbanse para ver más contenido, y activen la campanita para que Youtube les susurre al oído. PSST, este mes ya subió un nuevo capítulo, está re bueno ya que muchos me la han estado pidiendo este capítulo, y bueno, decirles que vean los videos de mi canal, ya que todos están espectacular, y también para saber cuándo será la siguiente parte, ya que siempre los subo en orden, y antes de comenzar, quiero mandar saludos a... Juan Cruz abogado, a Imax FB, a Turox, y al mente la cuenta baneada aquí, y a este último decirle, ya está aquí el capítulo, la espera terminó, e intentaré apurarme para sacar el 6, aunque no puedo prometer nada, porque la inspiración viene y va. Y ya sin más, comencemos donde nos quedamos.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 Sasuke versus Yoroi, Saku versus Shino, Mizumi versus Kankuro, Sakura versus Shino, Temari versus Tenten, Shikamaru versus Kin, Naruto versus Lee, Meiji versus Hinata, Dosu versus Gara, y Kiba versus Choui, de los cuales todos los combates hasta el de Shikamaru serían iguales al anime, hasta que llegaría el turno de Naruto versus Lee, y cuando se decidió este combate, Lee le dice a Naruto. Estaba esperando este momento, por fin podremos poner a prueba nuestras verdaderas habilidades, será un verdadero placer enfrentarte, Naruto Uzumaki Uchiha. A lo que Naruto dice, lo mismo digo, será un auténtico placer enfrentarte, aunque déjame decirte que tú no eras el único que lo estaba esperando, yo también deseaba que llegara este combate, el cual disfrutaré más que cualquier otro, tu asombroso Taijutsu, contra mi legendario Dojutsu. Entonces ambos bajan a la arena de combate, Lee se pone en posición, y Naruto activa su Sharingan, y Hayate da inicio a la pelea, entonces Lee se lanza a gran velocidad contra Naruto, y le intenta dar una patada, la cual Naruto esquivaría fácilmente, por lo que Lee respondería con una combinación de golpes y patadas, pero toda la combinación sería esquivada por Naruto, y Lee dice, veo que te has hecho más veloz, eso me agrada, ahora sí que podré tomármelo en serio. A lo que Naruto dice, pero yo no podré tomármelo en serio con tu nivel actual. A lo que Lee pregunta, ¿a qué te refieres? A lo que Naruto dice, a que veo bien esas fastidiosas pesas en tus tobillos, anda, quítatelas para que me muestres lo que en verdad puedes hacer a lo que Lee mira de Gai, y este asiente. por lo que Lee se quita las pesas de sus tobillos, las cuales tendrían indiferentes a los espectadores, pero en cuanto las lanza a un lado, estas romperían el piso, dejando a todos, excepto al equipo 7, completamente atónitos, entonces, Lee comenzaría a rodear a Naruto con su increíble velocidad, y aunque Naruto vería los movimientos de Lee, no sería lo suficientemente rápido como para evadir sus golpes, por lo que comencé a recibir una excesiva cantidad de golpes, a lo que Kurama le dice a Naruto, eres patético mocoso, a pesar de poseer el Mangeki Sharingan, sigues recibiendo una paliza de ese crío, es difícil creer que hayas vencido a un Sami. A lo que Naruto le dice, cierra la boca Kurama, eso fue porque logré meter a Orochimaru en un genjutsu de parálisis antes de que peleara en serio, y fue por estar peleando a distancia, pero esto es combate cuerpo a cuerpo. Pero en ese momento a Naruto se le ocurre un plan, y mientras Lee lo golpeaba, este ponía las marcas del Hirai Shin por todo el cuerpo de Lee, y después de poner más de 10 marcas, lanzaría una shuriken marcada, y se teletransportaría, parando la secuencia de golpes de Lee, a lo que este dice. Vaya velocidad más impresionante, ni siquiera vi tus movimientos. A lo que Naruto dice... Eso es lo que yo digo, tu velocidad me tomó por sorpresa, pero eso fue todo, ahora sabrás lo que es la velocidad por lo que Naruto se teletransporta justo delante de Lee, dándole una patada que lo mandaría a volar, pero antes de que este tocara el muro, Naruto se teletransportaría atrás de él para darle otro golpe, y con el Gai-sin, Naruto le daría la misma secuencia de golpes que Lee con la quinta puerta le dio a Gara en el anime, lo cual dejaría a Lee bastante lastimado, y al ponerse de pie, este dice... Vaya velocidad tan alucinante, eres un auténtico destello, ya que lograste dejarme en este estado antes de que pudiera notarlo, pero esto se acabó, lo siento Gai Sensei, pero es momento de usar eso entonces Lee comienza a abrir las puertas internas una por una, lo cual dejaría a Naruto asombrado, y antes de que este pudiese notarlo, Lee le regresaría a la misma secuencia de golpes, pero estos iban con mayor fuerza, lo cual dejaría a Naruto casi fuera de combate, pero en el momento en el que Naruto choca contra un muro, un chakra rojo comienza a salir de su cuerpo, pero Lee lo ignora y se lanza nuevamente, pero en el momento en el que iba a impactar su golpe, el susanodo de Naruto se interpone, pero antes de que pudiera usarlo para atacar, el manto de chakra del kiwi con una cola lo envuelve, lo que dejaría a Ali sin palabras, y Naruto en ese momento le da un increíble golpe a Li, mandándolo a volar pero al ver el manto de chakra, todos comenzarían a murmurar, y Hiruzen le pregunta a Kakashi si sabría algo, pero como Kakashi jamás lo habría visto, no sabría nada, pero en la arena de batalla, Naruto le estaba dando una enorme paliza a Lee, quien se estaba resintiendo por la quinta puerta, pero Naruto no notaría este hecho, ya que estaba siendo totalmente influenciado por el Kyuubi, y al ver este comportamiento, todos comenzarían a asustarse, a lo que Naruto le dice a Kurama. Ya detente, el CJ ya no puede pelear más, no es necesario seguir. A lo que Kurama le dice, eso ya no es cosa tuya, tú ibas a perder, y por eso, esta pelea ahora es mía. A lo que Naruto activa su Mangekyu Sharingan y le dice, te lo advierto Kurama, no quiero usar mis ojos contra ti, pero si así serán las cosas, no me dejas más opción por lo que Kurama comienza a retirar su chakra, lo cual haría desaparecer el manto de chakra, y Kurama pensaría, pudo haber usado sus ojos para detenerme a la fuerza, pero prefirió darme una advertencia, antes que usar sus ojos. Tal vez seas un uchiha chico, pero eres el uchiha y humano más confiable de todos. Y a lo que el manto se desvaneció por completo, y Naruto recuperó el aliento, fue a ver cómo estaba Lee, quien estaba inconsciente y con algunos huesos rotos, pero sin lesiones serias, por lo que Gai baja para ver a Lee, y Gai le dice a Naruto. Le diste a Lee la mejor batalla hasta ahora, y le mostraste cuáles son sus límites, y ahora que los sabe, se esforzará como nadie para superarlos, te lo agradezco mucho, te agradezco por mantener y alimentar el espíritu y juventud de Lee. A lo que Naruto le dice. No hay problema, para ser honesto, yo tampoco puedo más, el CJS es asombroso, si mi último ataque no hubiera bastado, el que estaría en la camilla sería yo. A lo que Gai le dice. Eso no es cierto, yo sé que te estabas conteniendo, ya que si hubieras usado tu Mangekyou Sharingan, esta pelea habría terminado antes de empezar. A lo que Naruto le dice. No es así, yo quería usar mi Mangekyou Sharingan cuando el Cj se pusiera serio, pero lo subestimé, no creí que sería tan rápido, ya que no me dio tiempo ni de activar mi Manguetu Sharingan, y aunque al final lo pude usar junto con mi Susanoo, los golpes del Cj me dañaron tanto, que aunque logre defenderme con él, no pude darle ni un golpe con mi Susanoo. A lo que Gai dice... Ya veo. Entonces no lograste atacar con tu Susanoo, pero usaste aquel chakra rojo. A lo que Naruto dice: Así es. Con mi Sharingan puedo extraer un poco del chakra del QB y controlarlo. Y aunque si me pongo más agresivo, solo debo desactivar mi Sharingan para dejar de extraer chakra del Kyubi, aunque a veces cuesta un poco. Después de eso, Naruto subiría y Sasuke le preguntaría: ¿Estás bien, Naruto? ¿Usaste chakra del Kyuubi? Jamás te he visto usarlo. A lo que Naruto le dice, sí, estoy bien, aunque no recuerdo muy bien lo que pasó. Pero en ese momento se decidiría la pelea de Neji contra Hinata, la cual transcurriría igual que en el anime, hasta cuando Hinata comienza a recordar a Naruto, entonces Neji se lanza contra Hinata, pero se detiene abruptamente, ya que sintió un enorme chakra hostil cerca de él, y al mirar hacia las gradas, ve como Naruto estaba usando el esqueleto del Susanoo, y estaría listo para matarlo en cuanto se moviera, por lo que Naruto baja, y le dice a Hinata lo hiciste bien, diste una buena pelea, pero ya es suficiente, no quiero que te lastimen más. Y al decir esto, Hinata cae inconsciente en los brazos de Naruto, por lo cual este se la lleva a la enfermería, y Kakashi al ver esto pensaría. Se ve que Naruto ha madurado mucho, aunque nunca ha actuado imprudentemente debido a las enseñastas de Fugaku, seguía siendo inmaduro, ya que tiende a subestimar a sus oponentes. Pero antes de que Naruto abandone la arena, este le dice a Neji: Hinata es tu prima, tu familia, y aún así, estabas dispuesto a matarla. A lo que Neji dice. Ella no es de mi familia, a pesar de que ambos somos Hyuga, ella es de la familia principal, y yo de la secundaria, y es por eso, que la detesto. A lo que Naruto, con los ojos, los colmillos, y las marcas del Kyuubi dice. No me importa la familia primaria, secundaria o alguna otra, Hinata es una chica dulce, con una gran amabilidad, quien siempre me ha tratado bien, aunque todos en la aldea me odiaran, es por eso que, jusro, que aplastaré. Y al decir eso, Naruto voltea su cabeza para ver a Neji, y este con su yakudan, ve el chakra de Naruto, y comienza a temblar de miedo. Luego de eso, seguiría la pelea de Dosu versus Gara, en la que Gara mataría a Dosu a la vista de todos, y después, sería la pelea de Kiba versus Chouiri, en la que ganaría Kiba, pero durante estos combates, Naruto estaría en la enfermería con Hinata, pero en ese momento despierta a Lee y pregunta. ¿En dónde estoy? A lo que Naruto le dice, en la enfermería, te trajeron aquí después de nuestra pelea. A lo que Lee le dice. Veo que estás bien, supongo que aún no soy lo suficientemente fuerte como para derrotar a un Uchiha. A lo que Naruto le dice: Te equivocas, yo no soy un Uchiha común y corriente, y si no hubiera sido por mis enormes reservas de chakra, habrías acabado conmigo, fue la mejor pelea que he tenido. A lo que Lee dice: Lo mismo digo, y ahora que conozco tus trucos, la próxima vez no perderé. A lo que Naruto le dice: ni creas que me dejaré ganar, porque esa vez, yo ganaré. Bueno mis guachos locos, hasta aquí llegó este video. dejen su like dedito arriba si les gustó, compártanlo para que llegue a más gente, suscríbanse si aún no lo han hecho, no se olviden de darle a la campanita para que Youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo, y no se olviden de pasar por mi canal para ver todos los vídeos que tengo, y claro... Que si quieren que haga una nueva teoría, solo déjenla en los comentarios y la tendré en cuenta, y bueno mis guachos locos, no quiero hacer esta despedida más larga, porque ya es tarde, y quiero subir luego este vídeo, así que, me despido, hasta la próxima, chao.